que vas a escuchar, no es apto para menores, tampoco. ¿Qué tal amigos de Rompiendo Paradigmas? Sean bienvenidos a un episodio más aquí con nuestro máster Martín Rojas Tamayo. Muy buenas noches Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si prendes tu audio te vamos a escuchar. Para no perder mi ritmo, para no perder mi estilo, siempre entro con el micro cerrado. ¿Cómo están muchachones? 14 de septiembre dos mil Ayer conmemoramos a los niños héroes, que dicen que eran los ángeles azules y tanta cosa que se ve ahí en las redes sociales. Vamos a estar mañana dando el grito, no sé si viva México, bueno, sí, todavía seguimos vivos, nos vamos a tomar un puentecito, y después, el temblor, ah, no, ¿verdad? No toca temblor, no, será hasta el lunes. Pero bienvenidos, mis estimados paradigmáticos, un programa diferente, platicando diferente, en cosas diferentes, Hoy tenemos un buen tema, unos buenos temas que les va a gustar. ¿O no, bueno, mi estimado Quique Corona? Saludos hasta la tierra del más allá, que se ve más para acá. ¿Qué tal, amigo Martín Rojas Tamayo? De verdad, me siento muy, muy bien por empezar este gran, gran programa, porque sabes que tenemos un invitadazo de lujo, <ríe> que nos va a levantar el rating. Y por otro lado, nos vamos a dar tiempo para hablar de cosas verdaderamente importantes. De hecho, ya Census está preparando un curso con, bueno, un, un material que elaboramos extenso, súper extenso, del proyecto Iniciativa de Reformas a todas las leyes fiscales. Por favor, familia Census, no se pierdan. Vamos a hablar más tarde de esta iniciativa de reforma a la ley del ISR, a la ley del IVA, a la ley de impuestos sobre autos nuevos, a la ley del GIF. Bueno, todas las leyes que nuestro flamante presidente pretende modificar para el 2023, no se lo pierdan. Más adelante. Incluyendo la ley de Herodes, ¿no? Mi estimado Ebra. <risa> Así es, mi querido Martín, mi querido que que Toño, un gusto estar compartiendo con ustedes en esta sesión del 14 de septiembre del 2022. La verdad, que este análisis que, que realizamos en conjunto, prácticamente, en Rompiendo paradigmas es un análisis sumamente detallado, acucioso con demasiada profundidad para ir observando los temas donde pudiera impactar cada uno de estos puntos de la reforma fiscal 2023. Pues vaya que no ha sido nada, nada sencillo poder establecer toda esta temática, así que pues no se lo pierdan. En breve estaremos comentando sobre todos estos puntos que ya señaló Quique de la reforma fiscal 2023, así que un gustazo, un gustazo estar compartiendo con ustedes. En esta noche de Rompiendo Paradigmas. Adelante. Oye, mi Toño, si quieres, antes de empezar, me gustaría dar lectura a algo interesante, no tan interesante como la reforma fiscal, pero que nos compartió Efra en el grupo. Entonces, me voy a permitir darle lectura si no estás de, en desacuerdo, mi estimado Efra, porque me gustó para compartirlo con los paradigmáticos. Adelante, adelante, adelante adelante Martín, antes de hablar y de empezar con esto que bien Enrique ya mencionó las reformas fiscales de todo este proyecto, esta iniciativa, esta gran, eh, bueno, pues, literal, gran proyecto, ¿no? Que es para este 2023 y que bien ya enunció, mi estimado Efraín, ya dijo Enrique y bueno, pues también tú, pero antes, como tú bien lo mencionaste, mi estimado Martín, vamos, vamos a, a hablar de lo que comentes. La pregunta sería, mis estimados paradigmáticos, ¿qué tipo de contador o contadora son ustedes? Contador con exceso de trabajo, necesita un balance en su vida. Contador romántico, sueña con presentar su declaración. Contador vengativo como Toño, sueña, ajusta cuentas. Contador erótico, tiene siempre en mente los estímulos, las condonaciones y las partes relacionadas. Contador que adeuda impuestos actualiza los saldos prehistóricos. Contador infiel tiene caja chica. Contador que actualiza una contabilidad hace el pago por cuenta de terceros. Contador de una empresa ordenada está en el régimen de coordinados. Contador con sueldo bajo requiere del análisis financiero. Contador con vista cansada B10. Contador casado, su pareja lo checa y lo cuadra. Contador con auto de modelo atrasado, su coche requiere un ajuste. Contador que dedica poco tiempo al hogar, su pareja merece una compensación universal. Contador que está, conquist... Perdón, contador que está por conquistar a una pareja, negocio en marcha. Contador con inventario de animales, tiene activos circulantes. Contador que hace cosas indebidas, tiene cuentas por pagar. Contador al que ascienden, tiene superávit por revaluación. Contador al que despiden por ser muy responsable de todo lo que ocurre. Contador inteligente, tiene deducciones. Contador feliz, podría tener algunas de las características antes señaladas, y sin embargo, busca estar bien todos los días. Y usted... ¿Qué tipo de contadores, mi estimado Antonio? No, pues ya de tanto, ya, ya me, me, me, me revolví, mi estimado eh, Martín. Ya eh, por, por ahí debí de haber caído, ¿no? ¿En cuál caíste, mi estimado Efra? Creo que un poco de todo. <risa> no, está interesante el contador feliz, ¿no? Siempre, a pesar de todas las circunstancias, de seguir para adelante, ¿no? A pesar de la reforma fiscal 2023 y todas estas propuestas, vamos para adelante. A, a, a pesar del Ixoe, del Cisub, del Repse, seguimos para adelante. Y que si viene la carta aporte y el CFDI 4.0, seguiremos de todo para adelante, ¿no? Entonces, pues, ahí andamos, ahí andamos. Porque Son temas este otro... que seguramente va a, tocar, va a tocar mi estimado Pepe Soto en algunos momentos que entre también al aire, porque él fue quien propuso este tema de Repse, Sisu e eixoe, ¿no? Que les dio mucha lata el año pasado y todavía les sigue dando lata el día de hoy. Hoy me están mandando varios mensajes que no podían subir por ahí el Sisu y bueno, pues ahorita que entre mi estimado eh, Pepe Soto, pero antes Enrique, Enrique, cuéntanos un poco sobre esto de la reforma fiscal 2023. Bueno, en primer lugar, recordemos que este es el primero de varios pasos. Es decir, ahí te va el proceso legislativo. Primero, el Ejecutivo, es decir, nuestro flamante presidente, vía el secretario de Hacienda. ¿Tu presidente? Ese es mi presidente. Ah, okay. ok, tu presidente. O sea, si te cae gordo es otra cosa, pero es, o sea, oficialmente. O, o quieres que saquemos jaladas como esas del presidente legítimo. Ay, no mames, o sea, allá, ya, ya, eso ya pasó. Ya, ya. <risa> ya no hay presidente legítimo, ya no más hay uno. Ok, nuestro presidente presenta por vía del secretario de Hacienda un paquete económico con todas las reformas, ley de ingresos, código fiscal, ley del ISR. Después de eso, la Cámara de Diputados lo recibe, le dice gracias y se lo manda a una comisión especial llamada Comisión de Hacienda y Crédito Público. Ellos que tienen harto trabajo, pues ahí lo echaron como en la lista de pendientes como hasta abajo. Siguen hablando de muchas tonterías estos días. Y ya que se den tiempo, van a volver a agarrar ese tema, van a revisarlo, y van a hacer un dictamen. Es decir, van a decir, ¿sabe qué, mi estimado presidente? Esto va, esto no va, esto sí nos gusta, pero no tanto, esto sí. Le... Y le van a quitar poner, déjame soñar, le van a quitar poner corregir y modificar. Digo, ya vimos que cierta senadora dijo que eran todos unos lacayos del presidente, entonces de su majestad, del popular. Ojalá que sí le hagan algunas modificaciones porque está medio fumado la ley de ingresos, pero después de que emitan el dictamen, ese dictamen se publica en la Gaceta Parlamentaria para que todos lo conozcan. Se llama primera lectura. Después, en otra sesión, va a haber una segunda lectura. Y después de esa segunda lectura, ahora sí, el dictamen se propone para que todos voten a favor o en contra, los diputados. Después de eso, los diputados lo que aprueban se lo mandan al Senado. Y el Senado, misma historia, lo reciben, muchas gracias, lo mandan a la comisión, que también se llama igual de Acción de Crédito Público, la revisan, y después de que la revisan, Dicen, quítale, ponle una comita, esto no me gusta, esto sí me gusta, le agregan, le quitan, le ponen, le tachan, y ahora sí, ese dictamen se va a la Gaceta Parlamentaria. Primera lectura, segunda lectura, después de la segunda lectura, ahora sí, vamos a subirlo para que lo voten los senadores. Y después de que lo votan los senadores, lo llevan al presidente para que lo publique en el diario oficial de la federación, todo este relajo que te comenté al 15 de octubre. 15 de octubre. Digo, por si alguien te vendió un curso de reformas en este mes, se llama curso de proyecto de reformas, no de reformas. Las reformas aprobadas se aprueban por lo menos el 15 de octubre, por lo menos. De ahí para adelante. Ahora sí te creería que hay reformas. Pero si alguien te dice ahorita, no, es que pín, gobierno. Todavía es un proyecto, es una iniciativa. Como decíamos hace un año, la reforma que aún no es reforma. Ahora tú tienes el micro cerrado. Por ahí, mi estimado este Enrique, eh, nos mandaste un documento, ¿no? Un documento de, de esta iniciativa de reformas fiscales, ¿correcto? Sí, le voy a pedir a mis amigos de Familia Census que suban, por favor, aquí en nuestra pantalla en gigante que vean el análisis, como dijo Efraín, que hicimos concienzudamente de todo este proyecto de reformas a todas las leyes fiscales que ha hecho el Gobierno Federal. La propuesta del Gobierno Federal de reforma de miscelánea fiscal para este 2023. Por favor, personal de census, si puede ponernos en pantalla el tal documento para darle darle lectura. Y al análisis que hicimos el equipo de Rompiendo Paradigmas. Adelante. Me dicen cuando esté en el... Ya viéndose, por favor, veo que la gente se está conectando. Ojalá y puedan replicar este, este Facebook Live, obviamente, para llegar a más contadores, para que pues también sepan las iniciativas de reforma fiscal, la Ley General de Impuestos sobre la Renta, la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la Ley de Impuesto. Bueno, en todos sentidos las leyes fiscales. ¿Pero ya la tienen en pantalla? Todavía no. Dicen que le están, la están cocinando, mi estimado Enrique. Eh, se van a tardar un poco en, en, en mostrarla. Ver, si abres... la Cámara de Diputados, explicar. están con el proyecto, del anteproyecto, y que, espérate, que todavía no lo aprueban, que, que, que él se puso en abstención, quítale la abstención. O sea. Como son bastantes hojas, mi estimado Quique, este, en producción se está tardando en subirlas. Pero en breve las vamos a tener, en breve las vamos a tener. Mientras, leen nuestros comentarios de nuestros amigos que ya están conectados. A ver, parece ser, mis estimados amigos de las redes sociales, que nos quedamos pasmados en Facebook. Denos algunos minutos para regresar con imagen en lo que aquí en census Capacitación resuelven el problema ahí nos quedamos congelados eh, si sí estamos aquí presentes obviamente, pero estamos congelados, nos pueden escuchar Enrique, pero no nos pueden ver que ya regresó mi estimado Enrique, ya regresó mi estimado Martín, ya regresó mi estimado Efra, y vamos okay. a ver en qué momento Eso, acuérdense que esto es un live en vivo con lo que conlleva claro, por supuesto oye, eh. permíteme saludar a mi estimado Teodoro Guerrero que tiene buen gusto, porque me voy a permitir, así como cuando Pepe viene, pues yo miren, miren lo que traigo, a mi amigo, entonces también vengo de gala, esperando a Pepe, ya, ¿y dónde anda Pepe? Anda, anda presentando declaraciones de ICSOIS y sub todavía, acuérdate que se vence el plazo del lunes, y como estamos en día festivo el viernes, pues si no lo hace hoy, ¿cuándo? De hecho es el problema, ¿no? Que cuando se atraviesan los festivos, las plataformas como que tienen ganas de caerse. Entran en mantenimiento, ¿no? Sí, pero eso todos los meses, acuérdate. Nomás acerca el día 17. Todo el ¿Sí? mundo entra en mantenimiento. Alguien me preguntaba hoy, oye, la declaración mensual de los reciclos, ¿cuándo es el momento ideal para entrar y que están registrados? todos los ingresos y todos los egresos correctamente digo el momento ideal es al mes siguiente sí. o sea otra vez la declaración de junio ahorita te queda de maravilla la de julio también la de agosto olvídalo no está cargado nada es un despapalle. <risa> o sea de verdad eso la precarga es una chistosada yo cuando entré vi que decía corta el 29 de agosto y así quieren que presente mi declaración de agosto Oye, y ya es cierto. Lo los y, los, y las retenciones de salarios. Oye, es cierto que está duplicando también, porque dice, oye, no entran mis, mis CFDIs, pues no entraron estos. Pues mételos ahí en el renglóncito y en el siguiente mes lo acumula más el juego y ya salió, ¿no? Tengo, tengo malas noticias, mis estimados. Nos fuimos de Face. Lamentablemente no se puede ver el documento cada vez que lo tratamos de subir, pues eh, se pasma nuestra imagen, entonces por eso nos pasmamos hace rato. Pero bueno, mi estimado Enrique, ¿qué venía? ¿Qué venía en este documento? Te voy a pasar una copia, por favor, aquí para todos nuestros amigos de sus capacitación. Ah. <risa> ok. Está, está esta bien es presumido. la copia, señores. Esta es la copia de la iniciativa del Ejecutivo, de todas las leyes que va a modificar. Nada. nada. O se hace nada. Si hoy día alguien te dice... Oye, ¿qué va a cambiar la ley del ISR? Según el Ejecutivo, nada. Ya si los diputados, en este proceso que te comenté, se les ocurre la jalada, perdón, la jalada, idea de agregar alguna modificación, un tache que ojalá la pongan por piedad. O sea, novecientos mil pesos para los agapes es una muy poquito. Ojalá cambien. Ojalá que algunas reglas de miselana las metan a ley para que no den lugar a interpretación. Ojalá. Pero de parte el Ejecutivo dice... No se mueve ninguna ley, salvo una ley de ingresos. Ley de ingresos de la federación. Bueno, y, y, y por aquí Efra, Martín, Enrique, creo que eh, como tal, eh, pues ellos no están, o por lo menos el ejecutivo no prevé hacerle cambio porque creo que la fórmula la ha funcionado. ¿Qué vamos a ver en este 2023? Y creo que en varios foros también lo han, sí, eh, han sido repetitivos, ¿no? ¿Qué vamos a seguir viendo en 2023? Pues correos masivos, ¿no? Este, donde te dicen que hay diferencias en el impuesto al valor agregado, en las retenciones de trabajadores, seguramente revisiones profundas eh, a través de los mecanismos como MIT, como Zoom, ¿no? Que te, la autoridad te está llamando, que te presentes. Seguramente vamos a ver cómo requerimientos no atendidos y entonces giro la multa y entonces esto que se ha vuelto también, estimado Efra, y que se hay contigo para la palabra, eh, que se ha visto cotidiano, ya se quedó hasta un video, no, de no te preocupes, te multaron la reducción al 100% de la multa no y te decimos cómo, este, busca la reducción y ya está en los grupos vemos eh, ya no el fondo, sino la forma. ¿Y a qué me refiero? a Ya te multaron, ya te chingaste, mejor busca la reducción, ¿no? Mejor busca que sea menos el pago. En independencia, si es legal o no es legal, eso ya el contribuyente ya no lo está viendo, ya dice, pues paga. Porque también la autoridad se ha puesto el saco en esta situación, en la de, al contribuyente le va a salir más barato pagarme tal vez 10 mil, 20 mil pesos, a buscar un abogado, impugnar la multa, y entonces... En este trayecto perder tiempo y a lo mejor la gana a lo mejor no y entonces yo ya gané tiempo no él va a gastar este obviamente dinero y al final va a venir doblando las manos va a decir cuánto es señor SAT? aquí está mi multa no no sé qué pienses creo que para este 2023 pues la autoridad y sin lugar a dudas el servicio de administración tributaria y el ejecutivo no ven o no prevén algún cambio porque creo que la fórmula sin lugar a dudas les ha funcionado, sin lugar a dudas les ha dado fondo para las tres obras que, más grandes que ha tenido, no que es el aeropuerto, la refinería y el tren Maya, que todavía le falta acabar a esta administración. Y lo digo así porque, bueno, pues todas sus, todas sus fuerzas están con esos tres proyectos y siguiendo dando bueno, estas ayudas a, a, a, a los autos mayores y a las personas que no tienen empleo y etcétera. Y en ello se ha volcado mucho de, del proyecto de, del hoy presidente. No sé qué piensen ustedes, desde mi punto de vista, y nada más para callarme, le ha dado resultados. Eh, verdaderamente yo no veo ninguna modificación. Tal vez puedan hacer ruido las bancadas que ahorita están por ahí, como bien lo dice Enrique, en este trayecto, sin embargo, y desde mi punto de vista, creo que muchas de ellas ya tienen la manita de puerco y eh, no va a seguir más que decir, pasa, pasa, pasa, no pasa nada. Y literal, no habrá pasado nada. Les doy la palabra. Sí, coincido contigo, mi estimado Toño, en ese sentido de que, pues, le ha funcionado la fórmula. Creo que, y, y no es una fórmula nueva, solamente que a lo mejor no se habían visto los resultados que hoy tenemos, ¿no? con esta cuestión de las invitaciones, los cruces que realiza la autoridad fiscal. Y bueno, pues en ese sentido, eh, efectivamente, eh, tenemos lo que se conoce como una productividad recaudatoria. qué significa productividad, en algunos casos se dice que hacer más con menos, o con lo mismo, incrementar este, eh, pues, los resultados. Y bueno, pues en este sentido, a la autoridad fiscal, pues da resultado, ¿no? sin necesidad de acudir a una visita domiciliaria, sin necesidad de destinar recursos humanos y materiales, ha logrado una recaudación a través de estas denominadas cartas de invitación. Entonces, si la intención o lo, lo que persigue precisamente cualquier organismo fiscalizador es la obtención de recursos económicos, pues la estrategia que han seguido ha tenido buenos resultados ¿Para qué la cambiamos? ¿No? ¿Para qué hacemos el este un nuevo enfoque? ¿No? Mejor eh, tratar de aprovechar lo que ya se tiene y, y desde esa perspectiva yo lo que observo es que efectivamente va a haber mayor eh, invitaciones, mayores cruces por parte de la autoridad fiscal sobre lo que el contribuyente cada mes está confesando en sus declaraciones, ¿No? Entonces, sí, en, en ese sentido, es lo que eh, podríamos señalar. Adelante. Fíjate, fíjate Enrique, Martín, Pepe, Pepe ya está por acá con nosotros y ahorita abordamos el tema que él había propuesto, pero antes de ello, eh, quiero mencionar estas precargas que que hemos visto que ya en régimen simplificado de confianza de persona moral te metes, ya está cargado y muchas de las veces lo único que te reconoce es aquellas que fueron emitidas en PUE. No te reconoce en ningún momento aquellas, aquellos complementos que a lo mejor generaste tiempo después de que te hicieron esos pagos. ¿Qué pasa? Mucha gente dice, oiga, contador, no le mueva. Ya ves que te, te permite decir, aquellos ingresos que no están precargados, los puedes reconocer en este, en este nodo. ¿Y qué, qué te puede decir el empresario o cualquier persona? Híjole, no se los pongas, así pagamos menos. Así este, declaramos lo que el SAT quiere, porque pues, fue lo que tú me pusiste, es un prellenado, es una precarga, y el contador, el empresario, el contribuyente, piensa de alguna manera que está siendo correcto. No hace mucho, hacía mi hoja de trabajo y me le quedaba viendo a esa parte y decía, porque más o menos no me cuadró por dos millones y medio, eh, eh, digo, pongo el universo, este contribuyente factura alrededor de cuatro millones, no me estaba cuadrando por el 50%, es decir, un 50% lo hizo en PPD, pero de ese PPD sí se nos pagaron, no emitió el complemento de pagos y no me está apareciendo, entonces yo lo tengo que hacer manual. Y me dije entre mí, y si no se lo pusiera, pues al final yo entero mi, mi declaración y listo. Y luego me puse a pensar, ¿y el 2023 no vendrán varios correos masivos donde diga la declaración que usted presentó en el 2022 en su prellenado no es la misma con, con base en el estudio que ha tenido la autoridad, eh, los PPD, los complementos de pago... De alguna forma, buscar que el de sistemas me cruce la información y decir, mire, a usted le salieron cuatro millones, usted me declaró dos. Puede mandarme su estado de cuenta, ¿no? Mostrarme su estado de cuenta para determinar que verdaderamente no entraron estos ingresos. Adelante, usted compruebe que no es culpable, ¿no? Y aquí ya me habrán abrochado. Adelante, Enrique, porque te veo con muchas ganas. Oye, pues no, algo tan simple, si fuera un reciclo, persona física, ni siquiera te van a invitar. Te van a decir, detectamos que tienes ingresos de los cuales no se emitió CFDI. Bye. Contribuirás todo el ejercicio conforme persona física, te empresarial y profesional. Ahí te va la tablita, súmale, quítale, ponle. Sí, Digo, sí, pensando sí. que fuera, ahí te va, el peor escenario en enero. ¿En enero? Te sacan. Oye, pero estamos en enero de 2023. Sí, pero ¿Cuándo cometiste el acto materia que provoca que te corran? En enero dos mil Desde enero dos mil veintidós. ¿O no, mi estimado Efra? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en ese sentido. O sea, al final eh, viene la recaudación, ¿No? Y a lo mejor por eso dentro de la ley de ingresos, uno de los conceptos más elevados es precisamente ese, ¿No? Impuestos de ejercicios anteriores, ¿No? Y entonces, pues, podría ser. Eh, esto significa que la autoridad fiscal, por lo que se ve eh, de las invitaciones profundas y de todo este tema, pues, está tratando de o busca depurar de alguna manera desde el 2017 a la fecha, ¿No? ¿Para qué? Para que esos mecanismos, como tú comentas, en el caso de una persona moral que pudiese ubicarse en ese supuesto de que en el 2023 le estén invit eh, invitando sobre los PPD que emitió y que debió de haber señalado los complementos de pago, pues ya estará más depurada su base de datos, ¿no? Entonces, pues sí, es factible, sí, por supuesto. Y así lo, se lo que señala aquí, que si es de una persona física, pues ya debiste estar fuera del régimen y. Independientemente si fue en enero o si fue en diciembre del 2022 donde se cometió la omisión recordemos que la regla miscelánea que va a aplicar la autoridad fiscal es por todo el ejercicio todo el ejercicio se modifica y no te aplica el tema no entonces pues vaya que sí está interesante ahí esa situación pues está sabiendo hacer el SAT no Hace rato eh, ponía un, una, un par de publicaciones sobre el tema de la acumulación de un mes a otro. En una publicación dijo, oye, en julio, eso es un negocio de flujo de efectivo, vendo, demo, ventas de mostrador. En julio, cobré el dinero el 31 de julio, pero lo deposité el primero de agosto. ¿Cuándo acumulo? ¿Julio o agosto? y de las personas que contestaron solo una dijo en agosto porque aparece en el estado de cuenta, y todos los demás no en julio porque así lo dice la ley entonces le cambié la temática a la publicación, hice una encuesta oye, si el 31 de julio se hizo la venta y se cobró pero se deposita el 1 de agosto y el contador se le van las trancas y publica el, emite el CFI el 4 de agosto el CFI global con cuando ¿cuándo lo debo acumular? Y me dio la sorpresa de mi vida porque lo que decían que era de acuerdo a ley, ahora todo el mundo se volvió de acuerdo a lo que dice el CFE y la plataforma. Y muchas respuestas decían, es que el SAT se pasa por el arco del triunfo de las leyes, las desconoce, y dijo, oye, el problema en este caso específico no fue el SAT, sino el contribuyente y la misión del comprobante fiscal, ¿no? Y entonces empezamos, digo, seguimos con el tema de hacer el CFDI cuando se nos dé la gana, cuando sabemos que estamos atorados por el CFDI, y lo que decía Toño, oye, ay, yo, ¿sabes qué? Pues métete el último día, en septiembre, y pagamos el impuesto el siguiente mes. Nos, nos financiamos un mes el, la lana y el impuesto, ¿no? Pero tarde o temprano va a haber un comprobante o algo que le diga a la autoridad, oye, están haciendo las cosas mal. Y además creo que es más barato multar que irlos a investigar, ¿no? Y ahí viene la recaudación. Por, oye, lo que no entiendes es por qué nos pusieron ese tabulador de descuentos sobre multas. ¿Alguien sabe qué lo motivó Descuento sobre, sobre multas? Las multas. Sí, la reducción ¿Y al 100% de las multas, ¿no? Uh -huh. ah. una, una reducción ahí al 100% que salió en este eh, primer proyecto de modificación a la séptima resolución miscelánea, ¿no? O sea, al final, pues, es una... Eh, un beneficio que se le está otorgando al contribuyente cuando se trata de multas que se consideran firmes, ¿no? Es decir, de aquellas a las cuales pues ya no tuviste un medio de defensa, no aplicaste un medio de defensa o bien aplicando el medio de defensa resultó este, eh, desfavorable la resolución y por lo tanto se convierte en un crédito fiscal firme que la autoridad está otorgando pues la condonación del 100% de estas multas. Ahora, ahí el tema, sobre todo porque estamos revisando una noticia, ¿no? Ahí en alguno de los grupos, de que apareces como en el tema de la, de la reducción de estas multas o de condonación, eh, como si estuvieras eh, facturando operaciones inexistentes, como si estuvieras en el 69B, y eso es lo que ha generado confusión. Bueno, hay, hay que recordar el tema del secreto fiscal, ¿no? Es decir, nadie puede conocer es, la situación fiscal de un contribuyente, un particular. No está contenido en el primer párrafo, del sesenta y nueve del código. El que sale de no lo conoce. Pero, pero, pero esa secrecidad fiscal eh, no, es, no se aplica cuando el contribuyente tiene créditos fiscales firmes o bien cuando se le condonan créditos fiscales. Entonces, la autoridad está considerando la reducción de las multas en términos del artículo 74 como una condonación. Entonces, vamos a entrar en el de, en el dilema de si se trata de una condonación o si se trata de una reducción y cuáles serían las diferencias. Bueno, para la autoridad, eh, la, la reducción de las multas se consideran condonaciones aplicando el artículo 74. Y entonces, la norma señala el 69, que va a haber un listado de contribuyentes, por decirlo de alguna manera, incumplir a una lista de incumplidos y son aquellos que tienen créditos firmes que le deben a la autoridad fiscal o bien que eh, gozaron de esta reducción de la multa del artículo 74 o del 100% que marca la resolución miscelánea precisamente en estos términos del 74 del código. Pero hay otra lista, que es la lista negra, que es la del 69B, de eh, pues todos aquellos que se consideran EFOS, facturan operaciones inexistentes. ¿Cuál es el detalle? Que para los validadores del XML, cuando tú compras estos, eh, estos programas de descargas masivas de comprobantes fiscales, algunos te validan si tu proveedor aparece en el 69B. Es decir, que esté catalogado como un EFO. Ah, Entonces, me funcionan estas descargas masivas para que de una vez se compare que yo no estoy teniendo operaciones con eh, empresas que facturan operaciones inexistentes que están en el 69 El problema es que estos validadores están incorporando a los incumplidos dentro de la lista negra como si estuvieran en el 69 Sí, es, es Entonces, el caso de los bancos. Muchos de eh, los bancos te van a aparecer en el 69, pero te aparecen condonado, multa condonada, multa condonada. Claro, pero no es que estén en el 69, no es que estén op realizando uh -huh. operaciones inexistentes, es porque están incumplidos en ciertas eh, obligaciones con la autoridad fiscal. Entonces, es muy distinto que tú estés en un listado del 69 donde no tienes ninguna consecuencia más que... El ser publicado de que eres un contribuyente incumplido nada más, como habemos muchos tal vez, a estar en el 69 donde están los que facturan operaciones inexistentes. Entonces aquí la idea sería con los con, con quienes trabajan en estos pero, sistemas pero, con los programadores que hagan esa separación. Sí, sí efra y no efra. Te voy a decir, por ejemplo, ahorita estamos, eh, bueno, vamos a crear un software para un cierto lugar. Y estábamos viendo ese tipo de cosas, y ahí te puedo decir que al final también la gente, cuando tú le hablas de que hay un, un contribuyente incumplido, un contribuyente que no ha pagado sus declaraciones, en automático pareciera que al, al otro contribuyente, al otro contador, le estás hablando de una persona que está en el 69B, sin saber qué dice el 69B. O sea, que el 69B no se refiere a aquellas personas que están retrasadas en sus pagos ni que tienen créditos fiscales ni nada de ese tipo de cosas, habla de la simulación de los actos pero la gente no le importa, eh, con que me aparezcas en ese listado en automático yo tengo que hablarte y decirte no puedo llevar la operación porque apareces en la lista negra eh, lo que entiende el contador del otro lado, el que está llevando el servicio es si tú apareces dentro de la lista negra güey así sea por el motivo que sea a mí me vale un gorro es como aquellos que eh, mandan la opinión de cumplimiento, le pides la opinión de cumplimiento y te aparece este, eh, pendiente de la declaración informativa de operaciones con terceros, la de IEPS, qué sé yo, ¿no? Informativas o inclusive declaraciones normales. ¿Quién soy yo para exigirle al otro pedirle su opinión de cumplimiento? Este, como decimos, ¿no? En, en, limpia, coloquialmente, limpia. Pues nadie, güey, Pues tú no eres autoridad, tú no eres nadie. ¿Por qué le estás solicitando a tu proveedor que tiene que estar limpio? O sea, este pánico que nos han hecho en, a todos, ¿no? Y entonces tú le dices, ¿sabes qué? Si tu opinión de cumplimiento está negativa, yo no te contrato, no puedo contratarte. ¿Por qué? Porque voy a tener problemas con el SAT. ¿Qué problemas? Este, ¿Qué problemas, contador? No, pues tú dile qué problemas. Sí, pero ¿qué problemas? No, pues no sé, no, la verdad no sé qué problemas, pero alguno debe de ver. ¿no? Por favor, repite conmigo Toño, compliance. Otra vez, ah, otra vez. Tu compl compliance. Ok. Algunos asesores han recomendado a los empresarios que por compliance a todos sus proveedores les pierden ese documento. Dices tú, a mí me vale si debes un peso, diez pesos, o mil pesos de IVA. A los únicos que estoy obligado a dárselos, dijera mi amigo Pepe Soto, Ixoe, Sisub y todos aquellos que son prestadores de servicios especializados. Ahí sí no hay vuelta a Doha. Ahí sí les tengo que enseñar hasta mis, cal digo, hasta lo más íntimo de mi contabilidad. A ellos. Nada más. Pero si no soy prestador de servicios especializados, Ah, tú ahora tienes a la secretaria. quieren un compliance con opinión del cumplimiento. Oye, déjame si estoy entendiendo. La buena, me van a condonar impuestos. La mala, puedo perder clientes porque estoy en la lista negra. ¿Así? Chinga. Ah, Entonces, ¿de qué apuro me sacan? Y que tú tienes a la secretaria subcontratada por servicios especializados, ¿verdad? Por eso Ya que... nos exhibiste. Ah, ahora entiendo. <risa> Pepe Soto, ahora sí entramos al tema... Repse, Ixoe, Sisu, hay vida después de esto. Deja de estar comiendo, Pepe, estamos al aire. Wake up. ¿Qué tal mis más amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Otro oh, amigo licenciado Pepe Soto. ¿A que no estoy en el curso? Ya terminé. Ya terminaste, sí. cambias. Aguas con la, con la Helmans. Me quedé con pues la... Si no vayas a decir... <risa> Yo tengo la culpa. ¿Para qué me invitan? ¿No me hubieran invitado? Y ya saben cómo soy. Pues. Muchachos, hoy te estaban hablando de recaudación y esta reforma es recaudatoria. Porque desde el momento en que los pobres patrones quisieron eh, inscribirse, tenían o tienen la obligación de no deber nada tienes que estar al corriente de tus pagos de Seguro Social Infonavit. Incluso, en los últimos meses, hemos desconocido de varios patrones que les han cancelado o se han dado de baja en el Repse, precisamente porque no pagan. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ponerse al corriente. Al que no me diga que es una reforma no recaudatoria, pues, pásele por favor conmigo, porque aquí tengo mi, mi guante especial o búas para darle tus buenas cachetadas. No, es una reforma horrenda que vino a a movernos el tapete. Muchachos, si te sientes, si te sientes mal, acude con tu médico, no estés aquí dando el el espectáculo horrendo, no te vaya a salir el moco por aquí tendido, pero no por llorón, sino por por maleta en mala salud. Muchachos, cuídense, vayan al doctor, si no te alcanza el dinero porque no te pagan tus cursos de capacitación, pues vean con el doctor CINI, entonces no hay ningún problema. Entonces, tengan mucho cuidado porque les pueden cancelar su registro del REPSE, porque no estén pagando sus cuotas del Seguro Social, si te atrasas, está esta coordinación entre las tres dependencias, Infonavit, Seguro Social y el SAT con la Secretaría del Trabajo para que una vez que detectan tu falta de cumplimiento, le pasen el reporte y te cancela tu registro REPSE y eso pues implica un riesgo para el negocio porque no puedes facturar, no, pueden, no puedes cobrar, no tienes ingresos, entonces se vuelve un círculo vicioso bastante peligroso hay vida Oiga, después del REPSE? No. Oiga, maestro Pepe Soto, una pregunta que me hicieron en la mañana. Hoy quiero presentar mi cuatrimestral de mayo-agosto, pero en este momento no tengo a nadie, absolutamente a nadie vigente, pero en mayo, en junio y en julio sí tuve. ¿Debo de presentar cuatrimestral? Sí, claro, porque estamos hablando de lo que sucedió en ese cuatrimestre, ya lo que tienes ahorita en septiembre, pues entra en esta, en este tercer cuatrimestre. Entonces, muchachos, esta información ya la tenemos, lo que vamos a reportar es lo que sucedió en el tercer y cuarto bimestre, porque también eso era lo que me preguntaban, ¿qué información tengo que presentar? Lo que sucedió en este tercer y cuarto bimestre que conforman el segundo cuatrimestre. Termina el cuatrimestre natural y tenemos el plazo hasta el 17 del mes posterior. Ahorita en septiembre como el 17 cae en sábado. Entonces la obligación se prorroga para el siguiente día hábil. Ese detalle lo tuvimos el, el año pasado porque no se dieron cuenta de que la, el, creo que fue el primer cuatrimestre o el segundo también cayó en, en día inhábil y, y fue, antes mi seguro social quien metió la regadota diciendo que teníamos que cumplir sin importar que el día fuera inhábil, cual bueno, pues es, no es procedente. Entonces, muchachos, tenemos el fin de semana para poder terminar la preparación de la información. Ahorita, el Maestro Albrecht, me preguntaban en la mañana, Hoy fue un día particularmente eh, pesado en cuestión a, a dudas de la gente y, y se va a volver todavía mañana, mañana día 15. Pocos van a dar el grito y si lo van a dar va a ser el grito porque no pueden enviar la información en la plataforma del sisu del Oye, ya cumplió un año la plataforma y sigue siendo una una porquería. Ahorita en la mañana les mandé un un correo, no un correo, un tweet directamente a la a la cuenta de ayuda Infonavit que nunca contestan. Lo que son las redes sociales en Infonavit no no contesta. Lo que sí contestan son los correos ahí en en mis redes sociales muchachos el día de hoy en mi Facebook y en mi Twitter te puse una fotografía con los correos de los tres funcionarios principales que están encargados del del SISU. La plataforma está enviando errores. Si tú estás enviando tus plantillas, la plataforma te envía una respuesta de error. Inténtalo más tarde. Ese es un error evidentemente de la plataforma. No es no es de nosotros, no es de nuestra plantilla. Es que estás mandando la información y el sistema no la reconoce. Yo estoy enviando una información desde la semana pasada de un asunto personal y la plataforma tiene la semana pasada y esta <coughs> diciéndome que no está funcionando. Hablar por teléfono al Infonatel es un suplicio la grabación se tarda como cinco minutos dándote una información innecesaria. Cuando yo lo que quiero es ya dame la opción para conectarme con la persona que me tiene que responder la, la duda que tengo. Si es usted derechaviente, marque uno. Si es usted patrón, ¿Eh? marque dos. Esa es la primera opción que debería aparecerte. Pero te aparece a los cinco minutos después y cinco minutos en una llamada telefónica es un universo de tiempo. Un universo que se te hace eterno. Pero bueno, eso, eso no lo entiende el gobierno y desgraciadamente pues tienes que esperarte. Oye, ponle el altavoz y ponte a trabajar, nomás que no se te pase porque te distraes. ¿no? Ya la, la llamada pasa a tu, a tu segundo cerebro y ya no, ya, no, ya no escuchaste la opción y ya se te fue. Ese es el problema. Porque a pesar de que somos multitask, no somos como las muchachas. Saludos a mi querida amigísima Rosario. Yo sé que tú eres la única que me extraña. Estos pelafustanes estaban felices de que yo no estuviera. Así que pues yo te agradezco Rosario que tú sí eres mi mi fan número uno. Y estaba yo trabajando por eso me ves así de guapo. Siempre ando de fachas porque este programa es fachoso. Pero hoy. Esto no es fachas, por piedad. No, perdón. Esto es un Traje no de triste. luces. ¿Eh? ¿Qué gala? No hablemos de cosas tristes porque ayer nos golearon. Ahora somos las chivas goleadas del Guadalajara. <ríe> pero pero, pero dígame que... Perdón. Vamos mejor que Cruz Azul, ¿no? Eh, no, pero es, espérame, este... Yo no, lo, yo no veo una tragedia Sí fue un mal partido en, entre comillas, porque los muchachos estaban jugando bien, nada más que... Se trata de meter la pelota debajo de los tres palos y, y también el portero, hay que reconocerlo. Muy buen partido. Tapó todo, tapó todo, cosa que de nosotros no hizo. Pero eso es parte del juego, o sea, no me preocupa en las goleadas, sino me preocupa que a pesar de que jugaron bien, no sé o no. Hablando de cosas que no nos preocupan, déjeme decirle que acabo de pedir ayuda por mail como nunca al INSS. Y entre Quería las partes, no me preocupan, es que me dieron una respuesta idiota, perdón, muy poco convincente, porque yo les decía, no puedo darme de alta en el Cipare. Cada vez que registro el usuario, le doy a aceptar, y me mando un montón de mentadas de raras cosas, y no me da de alta. ¿Y sabe qué, qué, qué respuesta me dieron mis amigos por correo de IMSS? El manual Cookies y el historial... No, no, no, el manual, o sea, me respondieron con el PDF del manual, yo, güey, ya le estoy haciendo eso, o sea, el problema <risa> es que me sale un error cuando le doy a aceptar, o sea, ya pongo la línea de captura, ya pongo la línea de captura, ya pongo los datos, ya pongo el correo, ya pongo la contraseña, le doy a aceptar, y me sale una mentada de cosas raras en la siguiente página, y me contestan, te enviamos el manual. Te enviamos el manual. Sí, o sea, sí, de ¿sí como dijéramos es... nosotros en este programa, ¿quién chinos maneja eso? O sea, son becarios, son ¿quiénes? No te estoy preguntando qué hice mal, te estoy diciendo ya lo hice bien. Dime qué haces tú sentadito en tu portal para cuando yo te mando la solicitud me contestes así. Sí, eh, hay una persona por ahí en, de pura bote pronto me me salió. Resultó ser, creo que el jefe de sistemas del Seguro Social apareció ahí en, en una de las redes sociales, y tuitea cosas profesionales, nunca tuitea cosas del Seguro Social. Siempre andan tuiteando cosas técnicas, técnicas del, de sistemas de informática que si te pantalla si tú no sabes, ah, caray, este güey este sabe mucho, pero no sabe realmente lo que está haciendo dentro de él. De, de IMSS informática presumen de mucha mucha preparación pero a mí me da la impresión de que no lo permean a los demás a los demás muchachos que están desarrollando la plataforma, porque desgraciadamente el Cipare no tiene un año el Cipare ya cumplió 10 años 10 años y no es posible que no podamos registrar a un nuevo patrón ¿Cómo es posible que sigas trabajando con una plataforma que ya está obsoleta? Probablemente, probablemente, mi querido maestro, sea problema de configuración de su navegador. Increíblemente, la respuesta que le voy a dar le va a dar risa, pero usa Internet Explorer. Ya no tengo Internet Explorer porque Windows 11 ya no me permite usar ese navegador. Bueno, pues supone que no está todo perdido si utilizas el navegador por default, que es el Edge, tiene todavía la aplicación de poder usarlo como si estuvieras usando Internet Explorer. Se le llama emulación, sin albur y sin menospreciar a las mulas. Pero es como si estuvieras trabajando con Internet Explorer dentro de Edge. Entonces, tiene esa posibilidad. Sería conveniente que la, la usara para ver si puede registrar al a los patrones otra otra plataforma que está igual para llorar es el escritorio virtual porque la la queja muy común que nos están diciendo es que estoy dando de alta el patrón y no termina el trámite se queda como que si estuviera ciclándose me dice está el estoy procesando regresa más tarde regreso más tarde y está igual ya les hemos recomendado, cancela el trámite, elimínalo, vuelve a, a capturar toda la información con la molestia que eso ocasiona, porque no es estarte ahí dos, tres minutos, capturar toda la alta de un patrón te lleva prácticamente unos mínimo, unos 30 minutos, cuando no debiste hacerlo, no, no, no, no debiste haberlo hecho. Todavía el año pasado funcionaba muy bien la plataforma, todo fue a raíz del 2022. ¿Qué pasó? No sé. Si es, si es la misma plataforma, ¿qué fue lo que pasó? No, o no le dan mantenimiento, no le pagaron al proveedor y entonces el proveedor ya se enojó y ya no está respondiendo. Algo sucedió. Pero como no es un área que sea prioritaria, entonces ahí estamos todos al garete, ¿no? Queremos, queremos cumplir, somos, somos empresas responsables y queremos pues pagar a tiempo, queremos cumplir con nuestras obligaciones y no nos dan las herramientas. Yo volteo a ver las redes sociales y mis pobres amigos quejándose porque no pueden, en el caso de usted, no puede darse de alta en el CIPARE. Oiga, que su banco permite pagar con el, solo con el archivo del SUA, hagan los pagos en línea. Si no lo permite, pues vámonos buscando otro banco, porque la herramienta de seguro social no nos sirve. Entonces está, está crítico. Queremos cumplir, ellos quieren recaudar. Y ya lo comentó el maestro Efraín. Pues todo va tendiendo a, a las multas. ¿Cómo quieren recaudar? Pues multando a la gente. ¿Y cómo van a multar a la gente? Porque no se puede cumplir. Y no puede cumplir, pero la gente no, a, a ellos no les interesa. Si no nos dan las herramientas, pues es bronca. Es bronca de nosotros nos están tirando el anzuelo para caer, no cumples, ahí está la multa. Y de esa forma van a cumplir con sus metas de, de recaudación, nada más. Mis para, si me permiten, vamos a dar lectura a lo que tenemos en redes sociales. Sí, cómo no. Saludos a Enrique Galván. Desde la Bella Morelia dice saludos, camaradas. Ah, ¿se acuerdan del camarada? Sí, ¿verdad? Para allá vamos. Saludos a Teodoro Guerrero hasta León, Guanajuato, que él también tiene un buen gusto para el grupo. Rosario García, saludos. Buenas noches. Qué, qué bueno que estés por aquí. Obviamente saluda al licenciado Pepe. Al rato le va a mandar un cheque en blanco. Julio García, saludos. Buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. María José Dueñez, saludos al maestro Enrique. Enrique Galván, bueno, decíamos lo del reciclo, lo, la acumulación y el CFDI, ¿no? También tenemos mensaje de Berenito Vargas, saludos al profe Pepe Soto. Nos dice Andy, CC, lo preocupante es que muchas empresas no han delimitado su objeto social o actividad económica y siguen contratando las actividades contempladas en, la misma, en su misma acta o constancia. Solamente que piden el REPSE y presuponen que con eso ya no están incurriendo en una prohibición. ¿Cómo ves esto, mi estimado Pepe? Efectivamente es un buen punto que todavía la autoridad no ha revisado. Lo va a hacer cuando encuentren alguna situación extraña porque dos empresas similares se están, están teniendo negocio entre ellas. Entonces, van a tener que entrar al fondo porque eso todavía no se han dado cuenta de que si tú estás contratando una empresa y resulta que te está dando el servicio que tú mismo realizas, no se permite hacer. Eso, eso sucede sobre todo a lo que es en, el, en el área de la construcción pues porque requiere una empresa que se dedica a lo mismo que yo para poder completar un proyecto, lo cual es, un, es una forma de negocio totalmente válida. Nada más que esta reforma hecha con las patas delimitó a estas, a estas empresas que en conjunto hacen negocio para, para darle ese servicio o esa construcción a sus clientes lo, lo partieron y dijeron no, ya no lo puedes hacer lo cual es totalmente absurdo no pero bueno, en otro tipo de giros porque la construcción pues, es peleable, hasta incluso la misma Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción dijo que ellos no se iban a registrar en el REPSE y hasta ahorita yo no he conocido una postura distinta por parte de la Cámara y se supone que los constructores siguen trabajando igual siguen apoyándose entre ellos y lo cual es, te digo, es perfectamente válido. Oye, Nick, pero en otro giro. En eso, cuando te das de alta una obra, te preguntas si eres prestador de servicios especializados y que si tienes el registro. Sí, sí pero eso te lo pregunta el IMSS y el IMSS, pues no es, no es la, la instancia adecuada como para decirte, oye, pues tú no puedes contratar a esta persona. O sea, no lo es, lo, lo está preguntando Simplemente para redondear el panorama, pero que te impida el negocio, todavía no lo, no está en, no es la instancia, la instancia es laboral, que laboral, pues qué tiene que ver con un negocio, mientras no estés violentando los derechos de los trabajadores, te digo, a mí esa es la reforma, me pareció totalmente absurda, ¿no? sobre todo porque esa, esa acotación que le hacen a los negocios, entonces, en el momento en que empiezan a revisar ya a profundidad, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Porque va a ser una situación, primero fiscal, ¿no? Alzar, yo creo que sí le va a interesar. Secretaria del Trabajo, pues, pues, mientras no estés violentando los derechos del trabajador, entonces te va a decir, oye, pues es que es un negocio que no debiste haber contratado. Es una empresa que no debiste haber contratado porque es tu mismo giro. A ver, enséñame el objeto social, el tuyo, y enséñame el objeto social, porque a pesar de que tenga esa actividad, si es la misma que tú, ¿por qué la contrataste? Pues esto tiene que ser primero por parte de la autoridad laboral, porque es una reforma laboral, y de eso se deriva la vigilancia por parte del SAP, que sería el segundo interesado. Porque el IMSS y el Juan David, yo creo que no les va a importar porque al final de cuentas la gente estará, tendrá asegurados a sus trabajadores, estarán pagando las cuotas, y estarán diciendo, pues aquí mal que bien, no hay delito que perseguir. Sería más bien cuestión laboral y cuestión fiscal. Tener por ahí alguna arma, ojalá no haya nadie de la Secretaría del Trabajo aquí de Chismoso. Porque les estoy dando la idea, ¿no? ya ve, si van a revisar una empresa, pues ahí está enfóquense en el objeto social de, de ambos. ¿no? ¿A quién contrataste? ¿A quién corona? Oye, pero quién corona es chiva igual que tú, ¿por qué lo contrataste, güey? No debiste haberlo hecho. Ah, caray, pues si los dos nos dedicamos a lo mismo, sí es cierto. No debía hacerlo, perdón, borrón y cuenta nueva. Por eso hoy no me puse la playera, porque yo sí estaba trabajando. Entonces, bien interesante el, el, el asunto, si es que comienzan las inspecciones del trabajo que sí están revisando, si, si tienes contratos especializados, sí lo están revisando. Pero el inspector es tan tonto que no se está metiendo al detalle, nada más te está preguntando. ¿Contratas servicios especializados? Sí. ¿Y qué hacen? Me hacen tal trabajo. ¿Con qué trabajadores? Pues ellos. ¿Están identificados? y sí. tienen su credencial? Sí. O sea, para que se distingan, ¿no? Porque si ya están en ese momento que están haciendo la inspección, Estás con tu playera de chivas, entonces tiene que ver, a ver, ¿qué, qué servicio le estás dando a, a Pepe Soto? Yo debo traer otra playera, si me pongo la misma, acá ah, caray, no casca la, la cosa, ¿no? Ese tipo de protecciones y de cuidados hay que tenerlos y bien identificados, pues no pasa nada, tú con tus trabajadores los tienes bien, bien uniformados, credencializados, y es que ese fue un costo adicional. Porque ¿cuándo en tu vida ibas a, a credencializar a tus, ponerles gafete a tus trabajadores? Nah, ¿Quién lo va a hacer? Nunca. A nadie se le ocurrió. Pero la, la reforma te dice, oye, tienes que diferenciarlos, ¿no? tienes que demostrar la especialización de ellos. Entonces, bien interesante, a ver si por ahí se se viene algo sobre, sobre multas porque es, es lo que va a buscar la autoridad, o sea, si, si van a reformar, reafirmar el aspecto de, de las inspecciones que apenas ahorita en mayo, junio, conocimos el programa 2022, ya va a terminar el año y pues uno de los aspectos a vigilar, pues es esta prestación de servicios especializados, nada más que a ver qué tan abusados vienen los inspectores, que ahorita doy tres pesos por ellos o tres cacahuates, nada más Oiga a una empresa que yo llevo sí le obligaron a ponerse gafet sin ser outsourcing perdón, sin ser servicios especializados, sin ser nada de eso ¿sabe por qué? ¿por qué? devolución de IVA No, no, no, no ya está inventando, <coughs> Kik, ya está inventando Realix, hicieron una verificación de domicilio, llegaron y dijeron ¿Quién es el personal de la empresa? Por favor, demuéstrame que es personal de la empresa. Todos con su gafet. O sea, Ay, no, lo bueno es que tenemos un negocio de papel de ahí cercano, pues bajamos, compramos los gafet, el papelito y la foto. O sea, pero neta, lo piden para una verificación de domicilio de hacienda. tiene que ver eso con leyes laborales? ¿Cómo ves Efra? Están medio blancos, ¿verdad? Sí, fíjate que ahorita que explicaba el maestro Pepe toda esta cuestión del de seguro social, por ejemplo, al final los trabajadores los tuviste registrados, ¿no? O sea, el que ya te haya contratado, bueno, pues ya, ¿qué puedo hacer hacia el pasado? A lo más me queda en la parte laboral, por eso señalaba él estos dos puntos, el conflicto va a ser más laboral y fiscal porque en el ámbito laboral pues tendré la multa, ¿no? ¿Por qué? Por haber contratado, cuando no debí de haberlo hecho. Que Ya lo hice, ya los contraté, ya ni modo, pues vendrá la, la problemática laboral de ser sancionado. Pero sin duda, como abogado, pues también defenderemos esas multas, ¿no? A ver si son procedentes, si no son procedentes, etcétera. Se tendrá que, que dirimir en un... El tribunal pues la legalidad o no de esas multas por un lado y por el otro la materia fiscal que sería lo más preocupante ¿No? El no ejercicio de la deducibilidad o del acreditamiento que señala allá el código fiscal de la federación por eh, pues haber realizado este tipo de subcontrataciones y, y bueno pues ahí también va a estar un tema bastante bastante interesante con esta situación pero eh, ya lo decía él, revisar el objeto social, pero no solamente eso. Hay veces, por ejemplo, que damos por entendido que con que no sea el objeto social es más que suficiente para hacer la subcontratación laboral. Por ejemplo, yo soy una empresa que se dedica a fabricar muebles y eh, el servicio de transporte me, lo, me eh, lo presta el servicio la empresa de Quique, ¿no? Y decimos, bueno, pues ahí, ¿qué, qué este subcontratación de personal puede existir? Ninguno. Quique tiene sus transportes, tiene a su personal, tiene sus activos, su domicilio distinto al mío. Prácticamente, pues no, no veríamos esa cuestión de la subcontratación. Sin embargo, si yo soy el único cliente de Quique y Quique solamente me factura a mí, pues entonces el personal de Quique está ayudándole a mi empresa a lograr el objetivo o el objeto social, ¿no? Entonces ahí, aunque de inicio pareciera que no deberíamos estar en el REPSE, que no deberíamos estar aplicando nada, pues al final resulta que por el hecho de ser el cliente principal, pues entonces todos sus trabajadores están siendo de cierta manera subcontratados por mí. Por toda esta operación, en lugar de que yo tenga un área de transporte, de logística o de entrega de mercancía, pues esa área la está cubriendo con la empresa de Enrique. Y entonces viene este tema de la subcontratación de personal, aun cuando los objetos sociales no, no se consideren etc. Entonces sí, falta todavía también realizar este análisis. Y por ello es que hemos visto que en algunas revisiones que está comenzando a realizar el Seguro Social, porque también, este, pues... No es que ya el Seguro Social conozca todo el tema de la subcontratación, pero es uno de los temas que está analizando. ¿Quién te presta el servicio de maquila? ¿Quién te presta el servicio de transporte? ¿Quién se presta el servicio de limpieza, el de vigilancia, etcétera? Comienza a haber ciertos rubros de la balanza de comprobación para observar si no en alguno de ellos se convierte en una preponderancia económica. Y a partir de ahí, de, de esta situación, detone el mecanismo de la subcontratación laboral y entonces se diga bueno pues ahí hay subcontratación laboral sí pero como estamos en el área del seguro social al final se cubrieron las cuotas del seguro social al final el trabajador está inscrito está registrado está con su salario no es que eres responsable solidario estoy de acuerdo en ser responsable solidario pero de qué si las cuotas y si, si todo el aspecto del seguro social está debidamente cubierto voy a ser responsable y solidario en la medida en que el otro no cumpla pero si el otro ha cumplido a cabalidad con sus con cada uno de sus temas en materia de seguridad social bueno pues y la otra lo, lo, lo que compartía el maestro Pepe no y, y qué, qué atribuciones tendrá el seguro social o si es la autoridad eh, que tiene la atribución de poder señalar si hay contratación laboral o no o si eso lo tiene que determinar necesariamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Entonces van a ser temas que todavía van a, a dejar mucho mucho, muchos criterios todavía con el PIS en todas estas controversias con las autoridades porque seguramente los patrones se van a defender ante cualquier acto administrativo que determine ya sea la Secretaría del Trabajo el Seguro Social, el Infonavit o bien el Servicio de Administración Tributaria no, no se van a quedar nada más recibiendo los golpes, seguramente se van a defender, entonces pues habrá criterios que ya estaremos analizando en algún momento, ¿no? Oigan, salió este criterio, oigan, salió lo otro y pues a comenzar ahora a este, a protegernos ante esas circunstancias, ¿no? Será pues un buen momento para los abogados, verdad, después de tanta cosa yo quería ser contador oye mi estimado Pepe cuéntame si te dijeron oye cuáles son las preguntas frecuentes que te hacen sobre el REPSE, el CISUB, el XOE. ¿Qué, son lo más, ¿qué es lo más frecuente que te andan preguntando? Dice, maestro que lo más lo más común es con el CISUB de Infonavit porque afortunadamente la plataforma del seguro social, el XOE, pues eh, sorprendentemente fue una plataforma muy, muy ágil que no se ha caído. Por ahí tuvo una caída que sí llamó la atención, en, en, creo que fue a principios de, de enero, pero fue una caída de mediodía. ¿no? Pero fuera de eso, no ha tenido ninguna dificultad. La forma de presentar la información es muy básica, no, no piden nada rebuscado. El problema ha sido con Infonavit. Preguntas frecuentes. ¿Qué tengo que presentar? Tienes que presentar... Oh, haz de cuenta que el Infonavit te está auditando. ¿eh? Haz de cuenta. Te está preguntando cómo llegaste al salario base de aportaciones. Entonces estamos regresando a las cuestiones básicas, porque es cómo calcular el salario base de cotización. Por eso, por eso me encantan mis, mis cursos, porque yo voy orientado hacia los chavalos que están arrastrando el teclado, no puedes decir arrastrando el lápiz, sino que están capturando a mano ahí en el, en el, en el sistema, la información necesaria para presentar tu información. Entonces, ahorita en la mañana, les estaba platicando a algunas personas que, eh, la misma información que presentas cada bimestre al Seguro Social para la determinación del nuevo salario base de cotización por efecto de las percepciones variables, o sea, ese mismo proceso, pues ahora oriéntalo hacia el Infonavit. Porque en el caso del Seguro Social, lo haces para todos tus trabajadores. Pero en el caso de, del, del Infonavit, lo hacemos únicamente para aquellos trabajadores que prestaron ese servicio especializado a tus clientes. Entonces, si sí se necesita mucha, mucha atención, control interno que tienes que adecuar el manejo de tus nóminas, comenzando porque a la hora que estás pagando la nómina, pues, de, identifiques correctamente ¿En dónde está ubicado el trabajador? El famoso centro de costos que también ayer estuvimos eh, discutiendo con, una, con un cliente. Porque me decía, oye, quiero que me ayudes para que convencer a la empresa de que debe tener un centro de costos. Ay, yo, ah, caray, ¿cómo es posible que no lo tengan? Si es algo básico, ¿no? Algo básico para saber en, en qué estoy gastando, en dónde lo estoy gastando. Y tiene que estar en el caso de, de, del SISU. Pues necesitamos identificar dónde están los trabajadores, dónde prestaron ese servicio. Y básico, lo tienes en la nómina. O sea, ¿para qué te pones a trabajar con información adicional si lo tienes ahí? Cada semana pagas la nómina. Y al trabajador lo tienes destinado en una área o en un departamento. Ese es, ese es tu costo, tu costo de, departamental. Entonces, parte de ahí, o sea, tienes que desde un principio definir en tu contabilidad y en tu nómina cómo vas a identificar ese servicio que estás prestando con qué trabajadores. Entonces, si tienes, por ejemplo, dos clientes nada más que estás dando ese servicio especializado, pues identifica tus trabajadores en cada uno de ellos. Pero es que también tengo al, al, al departamento de producción o al departamento de ventas o al almacén. Pues sí, pero ellos no están dando ese servicio. ¿Quién lo están dando? Los operadores, ¿no? Entonces, a esos operadores identifícalos. Los demás estarán en, en su centro de costos habitual, donde los tienes toda la vida. Pero estos nuevos ya los, pon, los pones ahí. Y ya con eso tienes esa información inicial para que cuando termine el trimestre, porque al final de cuentas lo tienes que hacer para efectos de seguro social, aprovechas esa misma información para hacer Infonavit. Y ya tienes el primer bimestre Que este cuatrimestre que terminó, que es mayo, mayo-agosto. Entonces, ya hiciste mayo-junio. Ya le avanzaste. Ahora, en cuanto termine julio-agosto, haces la segunda parte para efectos de Infonavit. Y de, todo, de todas maneras, haces tu mismo proceso que haces que has hecho toda la vida para Seguro Social. O sea, nada más aquí nos dieron una chambita extra, que es para efectos de del Infonavit. También la semana pasada me eh, estuve de de metiche en un en una plática eh, de una plática de un sistema de nóminas y me llamó la atención que ya tienen esos reportes ya los diseñaron para facilitarle la vida al al patrón oye qué bien una palomita porque identificaron lo que le estoy comentando ahorita maestro ponte a chambear para identificar en qué, en qué rubro o en qué, con qué cliente estás dando ese servicio entonces si sí, lo, lo amarras con los, los pagos de la nómina y esa es tu base tu fuente de información tu primera fuente de información procesas emites tu reporte lo subes a la plataforma y esperas a que el CISUM te responda. Eso para mí es básico, porque es donde vas a, a gastar la mayor parte de tu tiempo de estos 17 días que tienes de plazo para presentar esa información. Oye, Infonavit sabe que su plataforma está muy tirada a la calle, de hecho lo hemos visto, muchos han presentado la información. Después del día 17, no he tenido noticias de de que Infonavida haya sancionado por esta extemporaneidad comenzando a partir de que el código fiscal nos permite presentar cosas extemporáneas y si mientras la autoridad no se ha dado cuenta pues aplica la espontaneidad, entonces pues por eso no se han metido al meollo, oye, otra cosa fuera si la plataforma estuviera al 100% como la del seguro social y la del seguro social yo, de calificación, le pondría el 90% de 100 en cuestión de manejo de la plataforma. 90 de 100 es algo extraordinario. En cuestión de Infonavit, le pongo un cero. Cero de 100. Entonces, el Infonavit sabe que la gente está batallando y que ellos no tienen su, su plataforma bien habilitada. No tienen recursos, no tienen infraestructura. Por eso se les cae a cada rato el día de hoy fue, fue pésimo, en la, en la mañana estuve atendiendo preguntas en las que la mayoría de las respuestas eran, elimina las cookies y el historial, cierra el navegador e intenta entrar a ver si ya respondió la plataforma, porque ya envié la información, pero no me responde con el acuse, eso lo ha hecho desde el año pasado el Infonavit, no te responde de inmediato, ya recibí ahorita antes de entrar estaba leyendo los reportes ya después de tres horas ya me respondió ya les envié un correo ya les mandé el folio y como que lo destrabaron y ya me envió el acusa entonces vamos a seguir trabajando la antigüita no tú envías tu reporte eh, si el sistema no te responde de inmediato una de dos o tienes errores o el sistema se trabo vamos a irnos por la de que ya tienes la experiencia de un año, de tres, haber enviado tres declaraciones, dos, bueno, dos, porque increíblemente el Infonavit no aceptó la primera declaración, porque era de uno o dos días, la de abril. Entonces nada más hemos presentado dos, la del segundo, tercero, no, sí, tres declaraciones. Hemos presentado, esta es la cuarta declaración. Entonces con esa experiencia, pues ya, ya más o menos tenemos la idea de don, por dónde irnos, que si me sigue mandando errores de layout, el error es de nosotros, porque por ahí nos está sobrando una coma, unas plantillas que el Infonavit elaboró con las patas, porque cómo es posible que una plantilla que es idéntica a la del Seguro Social, nunca hemos tenido problemas, y la de estos fulanos te brincan errores por todos lados. Ahorita en la mañana me dijeron que, que la plantilla estaba en Polaco, no, no creo. No, no hay muchachos ahí, sí, discúlpenme. Lo pusieron ahí en mis redes, en, en Twitter, que acababan de descargar las plantillas del Infonavit y que las, las celdas que había que capturar con fecha, la fecha se ponía en polaco. No, no, el problema lo tienes tú. Ahí sí, discúlpenme. Sí, el, el Infonavit están tirados a la calle, pero es, eso es algo que, que no puede ser. Inmediatamente me puse a... A descargar la última plantilla, hice la prueba, puse la fecha y me aparece correctamente. O sea, ahí, ahí es un detalle de, del usuario, ¿no? Ha de tener por ahí un, un virus polaco de esos de, de Ucrania, más bien. Entonces, llama la atención, ¿no? Porque, como los usuarios de repente sí te sacan <coughs> por ahí algunas, algunos comentarios que, que ni al caso, pero o sea, hay que orientarlos. Yo en ningún momento me, me molesta, al contrario. Te digo, yo soy como tú, yo soy de pueblo, yo no estoy acá arriba, yo no me siento un dios del, del seguro social, al contrario, estoy ahí a tu nivel, hablo tu mismo idioma, y quiero, por ejemplo, el chavo este del, del, del, del el idioma polaco, no lo, lo, lo dije, oye. le dije, oye, estás loco, pero no le dije que estás loco, ¿verdad? Y yo, no, tienes por ahí un problemita de virus, porque le andan poniendo un idioma que, que solo allá se ve. Otra, otro tipo de preguntas digo, son, son, son sobre todo enfocadas a, los, a las plantillas del, del Infonavit pero con esta primera aclaración yo creo que ya te quedó claro qué es lo que tienes que tener en mente para poder manejar la información y poder presentarla de una manera ágil ya la tienes la tienes ahí en tu nómina, nada más es acomodarla para como nos lo está pidiendo el Infonavit. Que, no se te olvide, es una auditoría. Haz de cuenta que es una auditoría. Y hay que presentar la información bien, como debe de ser, pero con las herramientas que ellos nos dan. Pues nada más es transformar de un lado a otro. Y, y, y les digo, o sea, me sorprendió ese sistema de nómina que ya está dando reportes. Pero esos reportes nacen con que tú tengas bien identificados a tus trabajadores con esos contratos, porque si no, te va a dar una información idéntica a la, a la del Seguro Social que no, no te va a servir. Entonces tienes que acomodarla, porque Infonavit nos pide percepciones que integramos y percepciones que no integramos, cosa que el Seguro Social no nos pide. Seguro Social nada más nos pide lo que integramos, pero Infonavit sí nos pide lo demás, entonces, eso hay que considerarlo, hay que sumarlo, hay que identificarlo por cada uno de los trabajadores que estén prestando ese servicio a tus clientes. Entonces, esta lacha, sí, esta lacha. Entonces, hay que sentarse, analizarlo, pero todo partiendo de que los tengas identificados. Si no los tienes, si no los tienes identificados, vas a batallar. Y lo vas a tener que hacer a mano. Y agarrarte todas las nóminas del cuatrimestre, no, me lo olvido. Ahí sí soy del pueblo, pero tampoco abuses, ¿verdad? No, no eres fresa, pero no todo a mano, ¿no? Si estamos hablando de 20, 30 trabajadores, igual lo sufres, pero si hablamos de 1.000, 1.200, ya está cañón, ¿no? Sí, ahí sí, te, ahí sí te voy a cobrar caro. Oye, por cierto, Pepe, ahorita que acabas de decir eso, eso se cobra aparte, ¿eh? Porque ya ves, con el tema de los contadores, ahorita, por ejemplo, Recico, está fallando la plataforma, que entras el 5? que entras el 10? que entras el 15? Como bien dijo Kiki hace rato, si quieres ver tu declaración bien, espérate un mes para que ya cargue bien. Pero dice, oye, y todo bajo el mismo precio es tiempo perdido. Pero en materia de, de seguridad social, ¿si ¿sí se cobra bien? ¿Se cobra parte? ¿O es igual? ¿Todo incluido? Pues todo depende. Todo depende porque hay, hay servicios que sí se pueden incluir en, dentro del mismo horario. Porque sabes, ¿no? Sabes que el patrón no tiene la culpa y estamos atendidos sobre todas las herramientas que nos brindan. Pero, por ejemplo, lo que comenta usted ahorita del, de, las, de los detalles de, las, de la plataforma, de, de las declaraciones precargadas que no vienen y te sales y luego de repente aparecen, híjole, en chino. Pero son es parte de la, de la vida que nos tocó vivir. Pues hay que atorarle, ¿no? Mientras tanto, viva México. Mañana da, daremos el grito, ya sea de espanto o de, o de felicidad, pero pues ya dependerá de cada quien. Si quieren disfrutar su, fiente, su puente de fin de semana, aguántense y el lunes le llegamos con todo. Muchachos del, del infonavit no se preocupen si la plataforma está fallando. Yo sigo con la, con la idea y la creencia de que el Info David no se va a poner roñoso. No va a lanzar multas a dietas siniestra porque saben que su plataforma es una basura. Así que, cómela con calma, disfruten su puente. Mañana vamos a comer dos o tres platones de pozole. Me voy a hartar de pozole. Así que, quien me quiera invitar, mínimo dos platos. Oiga, maestro, mañana se paga triple. No, mañana no, es el, el viernes. Y no, y no es triple acabo de pelearme con un tuit de la Secretaría del Trabajo porque pusieron que es triple, señores vengan para darle su cachetada, no es triple, es doble que además te van a pagar tu salario por trabajes o no trabajes te pagan el día 16 la ley es clara el pago es doble doble más el día que trabajas o no trabajes se te debe de pagar pero el pago específicamente por trabajar el día 16 el servicio prestado se paga doble. Así lo dice el artículo setenta y cinco de la Ley Federal del Trabajo. Y ya vámonos porque aquí espantan. Está cañón, está cañón. Mi estimado Efra, para despedirnos de esta emisión, ¿qué nos puedes contar del REFSE, SITSU, IXOE, de la reforma fiscal, de las multas? De la vida, del amor, del tequila. Del... Pues lo que comentaba Pepe, en ese sentido, creo que eh, el presentar estas declaraciones siempre esperamos a que estén dentro de los 17 días, ¿no? Para ver qué, qué información es la que voy a necesitar, como nos sucedía con las declaraciones anuales de personas físicas y morales, ¿no? Ay, tenemos que esperarnos hasta marzo, o entre enero y marzo estamos eh, haciendo papeles de trabajo y buscando toda la información. Ya lo dijo Pepe, durante el proceso de la operación tenemos que ir obteniendo la información que va a ser necesaria para eh, presentar esas declaraciones. Entonces, si no lo vas haciendo durante todo ese proceso, seguramente va a ser muy complicado en estas fechas, ¿no? Ya cuando estemos en el plazo. Entonces, eh, esta sugerencia que nos da, pues vaya, es oro molido que siempre la tenemos que tener, es durante el proceso ir obteniendo la información. Lo mismo que hoy hacemos con las declaraciones anuales, decimos ya en enero debería yo estar presentando la declaración anual porque se supone que durante todo el ejercicio se fue eh, alimentando toda la información. Bueno, pues aquí eh, aplicaría la misma situación, así que un gustazo poder compartir con ustedes, se les mando un gran abrazo y pues felices fiestas Mañana eh, también ahí andaremos este, festejando, ¿no? Así que, pues ahí estamos. Muy bien, mi estimado Efra. Mi estimado Quique, cuéntanos para despedirnos que tienes algo ahorita en, en Census, ¿verdad? Algo cercano, algo interesante. Claro que sí, aparte del combo, el combo dombo que me metieron. ¿No recuerdes, tenemos nuestro gran curso de costo fiscal. Costo fiscal que finalmente es un concepto que año con año pareciera que es exactamente el mismo, que no se cambia la ley, pero ¿Qué creen por miscelana? Le meten cada regla, cada disposición que hace más complejo el tema, sobre todo por algo, porque tenemos que vincularlo con las normas de información financiera, y aquí en Censos tenemos nuestro costo fiscal. Ese es el curso que vamos a tener la próxima semana. Por favor, inscríbanse en familia Censos. Tómele en consideración, va a ser total y enteramente presencial, híbridamente también lo pueden tomar en línea. Vamos a estar en Ciudad de México, saludos, por ahí tenemos la oportunidad de saludarlos. La próxima semana, digo, porque esta semana ya sabemos que es de fiesta, mañana los mexicanos tenemos que festejar y dar nuestro grito porque perdimos, digo, pues cuando, porque somos mexicanos ganadores y siempre damos lo mejor de nosotros. Buen tema el día que nos dio la explicación el maestro Pepe, porque créeme, las cuatrimestrales son un dolor de cabeza peor que las mensuales, y ya es mucho decir eso. Gracias, maestro Pepe. Buenas noches. Mi estimado Pepe, tus palabras para despedirnos de este dolor de cabeza. No, no, al contrario, pues a disfrutar el, las fiestas patrias. Todavía no se acaba septiembre. Acuérdense que va a temblar. Estamos en septiembre. Así que estén preparados, tengan lista su mochila, todos los de allá del que viven en la zona sísmica, Puebla, Estado de México, ¡El Estado de México, <ríe> Puebla, Morelos, Guerrero, Michoacán también. Ya tembló ahí en mi pueblo la, a principios de, de septiembre, ahí en el pueblo de mis papás, ya tembló. Entonces, estén preparados, pero mientras disfrutemos de la vida. Viva, viva México. Definitivamente, mi estimado Pepe, recuerden, no duerman en calzones con corazoncitos o rotos. Con una prenda que digan, pues, si me salgo, me salgo preparado para todo. Que pasen felices fiestas, disfrútenlo. Vamos a conmemorar la independencia de otro país, pero todavía estamos dependiendo de otras cosas, de la plataforma, del Infonavit, de las multas, de las acciones. Como dice Pepe, olvídense, sumérjanse en el alcohol el próximo lunes retomamos la vida que tengan muy buena noche nos vemos el próximo miércoles con otro tema interesante en rompiendo paradigmas en donde aprendemos de una forma diferente que tengan buena noche hasta la próxima